2021. Más información en baserhuelva.com. En la agenda cultural del día incluimos una interesante exposición de fotografía, eh, la que hoy eh, le vamos a presentar, es una exposición que nos va a llevar a conocer mucho mejor una de las localidades costeras más bonitas del litoral de Huelva. Paisajes de Isla Cristina. Es el título de esta exposición fotográfica que abrirá sus puertas al público mañana martes en la Galería Municipal de Arte Charo Olías. Autor y responsable de esta exposición, el fotógrafo eh, también escritor Juan Bustamante, a quien saludamos de inmediato. Señor Bustamante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo, lo que ha resultado más complicado a la hora de organizar una exposición de estas características, sobre todo eh, tan cercana al corazón de, de Juan Bustamante? Bueno, ha sido un poco complicado hacer las fotos de paisaje en la Cristina, pero no porque la Cristina no tenga paisajes. Todo, ¿no? todo lo contrario, Todo lo contrario, <risa> claro. Ha sido muy difícil porque tiene muchísimos paisajes muy buenos y no sabía qué, por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, he podido capturar, voy a poner nueve, de, nueve obras de los paisajes, porque claro, si, si yo voy a poner todo me haría falta cuatro locales más. Sí. Y, y he tenido que seleccionar y he seleccionado esos nueve paisajes y bueno, pues espero que les guste a la gente. ¿Hablamos de nueve instantáneas? ¿Esto es así? Sí, son nueve lienzos, nueve sí. cuadros. De, nueve instantáneas. De, dimensión aproximadamente, Juan, porque, para que nos hagamos una idea de cómo, de cómo va a ir la exposición, dimensión eh, de estos lienzos. Son de, de unos 70 por 60. ¿Unos 70 menos. por 60 más o menos? Uh -huh. no, 70 por 60 hay de varios tamaños. Hay de varios tamaños. Menos, eso es. Hay algunos que son más grandes, otros más pequeños, también para darle un poquito más de vistosidad a los paisajes. Y nos decías que, claro, el, el proceso de selección, eh, teniendo en cuenta los paisajes que nos ofrece la localidad y la cristina, pues no ha sido, no ha sido tarea fácil. Claro, ha sido complicado porque tiene tantos paisajes tan bonitos y tantas zonas que al atardecer, sobre todo, eh, lo resalta mucho. Que, claro, cuando yo hice las fotografías dije, bueno, es que me gustan tantas que no sé cuáles poner. Claro. Pero bueno, hice una selección, digamos, de las que yo he considerado las más interesantes y a partir de mañana pues se puede visitar, por supuesto, de forma gratuita. Sí. Eh, donde has comentado que lo horario por cierto, es de 8 de la tarde a 9 y media de la tarde, eh, con todas las medidas de seguridad. Sí. Y, y nada, pues eh, todo el mundo puede visitarlo, eh, tanto de la Cristina como de la provincia, y espero que les guste. Eh, no sé si puedo decir, Juan, que eh, juegas con algo de ventaja a la hora de organizar una exposición de este tipo, porque tú conoces muy bien el, el paisaje isleño, ¿no? Sí, yo siempre digo que soy diseño de adopción porque tengo casa allí desde hace más de 30 años. Ya he estado allí presentando mis libros, como has comentado, ya los presenté allí. entonces sí. Entonces llevo allí pues muchísimos años y, y bueno, pues tengo la ventaja de que le conozco de sobra y la Cristina, de que ya me he integrado allí también, aunque yo soy de aquí de Huelva vivo aquí, pero sí, tengo la claro. otra casa allí. Y claro, pues ya me conozco de sobra aquello, entonces, como digo, por un lado ha sido difícil por lo de elegir qué paisaje iba a coger, pero por otro ha sido fácil porque ya sabía de sobra los sitios que hay allí. Muchos años vinculados a esta localidad, eh, prácticamente casi eh, toda, una, una, toda una vida, ¿no? Treinta años vinculado a la localidad de Isla Cristina, eh, Juan. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha cautivado de, de este bonito pueblo pesquero del litoral onubense? Pues me han gustado muchas cosas, me gustan aparte de los paisajes que es lo que estamos comentando sí. me gusta por ejemplo la gastronomía, se come allí muy bien las fiestas, que es una fiesta también aparte de los carnavales que es la más famosa eh, tienen también sus ferias, del Carmen, Tiene también otro tipo de fiestas que hace. y yo creo que sobre todo la paz y la tranquilidad que transmite esa zona porque vas allí, yo siempre que voy allí después de trabajar es como que me recargo vuelvo sí. con las pilas recargadas y, y es maravilloso porque es un sitio, yo, yo, siempre digo que es un paraíso sin tener que viajar, sí. y se está allí muy bien, la verdad que es un sitio fantástico. Este es el aspecto que más, que más te cautiva, ¿no? que más te gusta, ¿no? La tranquilidad y la paz que eres capaz de encontrar en este punto, que a lo mejor eh, pues la, la ciudad por el ritmo que llevamos todos, pues eso no, no, no lo ofrece, ¿no? Hombre, yo le recomiendo a las personas que vayan en la Cristina, por ejemplo, ver el atardecer en la punta del Caimán, sí. es una maravilla. Atardecer en la punta del Caimán sería uno de los paisajes re recomendados, ¿no? Uh -huh. Sí, es una maravilla, es muy relajante, es muy bonito la combinación del agua, de los barcos, del sol, o sea, la verdad que y siempre que voy, curiosamente hay gente haciendo fotos con los móviles. O sea, por algo, eh, algo será, ¿no? <risa> ¿Algo? Claro, por eso algo será y algo se verá. La por algo será. no quiero adelantar mucho más, pero algo se verá también en la exposición de eso. Una curiosidad de, y no sé si vas a poder responderme a la pregunta, Juan, eh, de todas las eh, instantáneas que, de todas las fotografías que vamos a poder ver a partir de mañana en esta exposición tuya, eh, ¿tienes alguna preferida o eh, sería te pondría en un compromiso si tienes que elegir una? Bueno, solo voy a desvelar la, mi favorita, que es uno de los sitios, y a mí la que más me gusta especialmente es eh, una que, bueno, es la del cartel, prácticamente. Sí, que es, tenemos aquí eh, delante, sí. Eso es, que es esa está hecha en lo que llaman allí la playa de la Gaviota, que playa es un puente de, de madera. Observamos un puente de madera con, eh, con eh, un paisaje al fondo. Claro, eso es, la playa de la Gaviota que se llama, que sí. es ese puente de madera que cruza de un lado a otro de la playa, y lo que se ve al fondo es el faro de la punta del Caimán que yo he comentado Es el faro de la punta del Caimán uh -huh. es un... Y ese sitio es muy bonito, es muy relajante ese puente también Tiene un paseo muy agradable Además estás prácticamente pasando por encima del agua Y llegas a la playa, o sea que es un sitio que también tiene mucha mucho tránsito de gente siempre Seguro que es un lugar, pero que es muy desconocido para muchas personas que nos puedan estar escuchando en este momento A pesar de, de estar aquí en la provincia de Huelva y muy cerquita a nosotros, Juan Sí, yo creo que mucha gente y además me he dado cuenta con mis trabajos de paisajes, porque ya hice una exposición aquí en Huelva el año pasado, sí. eh, que me decían, oye, qué bonito este sitio y yo decía, pues este sitio está aquí en Huelva y en la provincia. O sea, hay mucha gente que todavía no sabe muchos sitios aquí, que no ha descubierto muchos lugares. Sorprende. Tenemos ¿eh? paisajes sí. espectaculares. Nos sorprende la, los, los, los paisajes tan magníficos que tenemos en nuestra provincia y, y que algunos de ellos son, pero que muy desconocidos, como puede ocurrir con este que, eh, que sirve de, digamos, de portada a esta exposición fotográfica gráfica eh, que recordamos nuestro oyentes se va a abrir a partir de mañana no sé si es, ¿es la primera vez que pones fotografía en Isla Cristina Juan ¿no? sí en Isla Cristina sí, como ¿En Cristina, sí ¿no? el año pasado sí el año pasado como he comentado lo hice aquí en Huelva sí. eh, en los Roca catalitas fue la exposición de sí. los paisajes de aquí de Huelva que me pasó lo mismo que tuve que seleccionar y eh, en Isla Cristina, sí es la primera vez que expongo, pero como ya he dicho, he estado ya en muchas más ocasiones presentando mis otros trabajos, que son los tres libros. La presentación de, de tus libros, ¿no?, en, en, que, que están evidentemente también, eh, pues, eh, lo que vienen a contarnos es, eh, pues, eh, lo, lo, los magníficos, en eh, todos los sentidos, ¿no?, de todo lo que nos ofrece la localidad eh, isleña, claro. Bueno, mis libros, eh, más que nada... Son de autoayuda, sí. Que me, me he especializado en eso. Sí. Y tuve la oportunidad de estar allí, la verdad es que eh, tengo que agradecer a los ayuntamientos y a la Cristina, ¿no? Que también digamos, me acogen siempre con mucho cariño. Sí. Y he podido presentar los tres libros allí. Y ahora pues, bueno, también hablé con ellos, Y digo, oye, pues me gustaría también, como soy fotógrafo además, en sí. mi otro trabajo, sí. pues oye, ya para completar el círculo vamos a hacer también eh, la exposición. Y nada, bueno. pues, aunque sin problema, y mañana, pues a partir mañana será la fe de inauguración a las ocho y media de sí. la exposición. Y nada, pues desde mañana hasta el día 30 está allí, y se puede visitar. ¿30 del mes en curso? De este mes, sí. Desde sí. De mañana hasta el día 30 de, de abril está la exposición y se puede visitar en ese horario que he comentado de manera gratuita. Y bueno, pues todo el mundo se puede acercar allí, tanto los que conozcan y la Cristina como los que no la conozcan, si sí la pueden descubrir más. Eh, Juan, ¿quién, ¿quiénes te han ayudado a, a organizar esta exposición? ¿Quiénes han ha colaborado contigo codo a codo para que finalmente eh, esta exposición pueda ver la luz? Pues mira, eh, han sido varias personas. Una, una de mis amigas allí, que se llama Pilar, de la Cristina, ha sido una de las que me, me propuso así el asunto y dije, bueno, vamos a hablar con los de Cultura. Y luego eh, me reuní con, con el ayuntamiento, o sea, con los, con los concejales de Cultura del Ayuntamiento, sí. con Paco Zamudio y con Ana también, eh, que son, digamos, los que llevan el tema. Entonces estuve reunido con ellos. Y acordamos tanto lo de, lo, lo de los libros, lo, la presentación del libro que la hice el pasado mes de, de octubre, sí. como esta exposición. Y bueno, estaba en contacto con ellos permanentemente y ya tenemos todo preparado para mañana. Buena ya, buena es, acogida ¿no? ya... por parte de, de estos miembros de la Corporación Municipal, ¿no? para que finalmente este proyecto pudiera ver la luz en, en Isla Cristina. Sí, ya digo que la verdad que tengo que agradecerles que, que bueno pues que me hayan dado todas las facilidades, no me han puesto ningún impedimento, al contrario, eh, incluso en la presentación del libro me hicieron alguna entrega de obsequios y la verdad que sí, muy agradecido, eh, gracias a ellos pues mañana puedo hacer esta exposición también y, y bueno, pues esperemos que les guste, también tendré un detalle con ellos mañana sí. y, y bueno, pues yo creo que va a ser interesante, que les va a gustar a todo el mundo y espero que sea así. ¿A qué hora es la inauguración de esta exposición, Juan? Pues mañana se inaugura a las ocho y media de 8 y la tarde. Y media. No, supongo, doy por hecho, ¿no?, que al igual que viene ocurriendo con otros muchos actos de carácter cultural, eh, con aforo limitado, es decir, no no podrá acudir todo el mundo que lo desee, claro. Sí, eh, a ver, desgraciadamente pues hay que tener cuidado y que respetar las medidas, y aforo limitado, distancia de seguridad, mascarilla... Sí. Pero bueno, eh, como pasó con lo del libro, intentaremos hacerlo lo mejor posible para que vaya el máximo de personas posible, pero eso sí, siempre con seguridad. Pues eh, interesante exposición de fotografía la que hoy eh, traemos a más de una huelva, una exposición que, como les comentaba al principio de esta entrevista, no, nos va a ayudar a conocer mucho mejor una de las localidades costeras más bonitas de nuestro litoral, como es el caso de, de Isla Cristina. Paisajes de Isla Cristina, del fotógrafo y escritor eh, Juan Bustamante. Juan, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Enhorabuena, eh, por esta exposición y, y desearte, pues lo mejor, que sea todo un éxito. Pues nada, muchas gracias a vosotros por interesaros, y nada, pues un abrazo para todos, y ya sabéis, a partir de mañana, eh, nos encontramos en la Cristina. Pues hasta una próxima ocasión, fuerte abrazo, Juan. Gracias, un abrazo.